Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en vivo y en directo. Soy Martín de Español Real y si es la primera vez que me ves o me escuchas bienvenido o bienvenida a Español Real. Aquí ayudo a todas las personas del mundo hispanohablantes como tú que están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida. En este sitio podrás encontrar video cursos, clases en vivo, videos editados, frases, expresiones y mucho contenido en español real. El video de hoy, el objetivo de este video es hablarte de estas palabras especiales que no tienen un origen eh, hispánico o español sin embargo los hispanohablantes las empleamos muy a menudo a diario y forman parte del español real, del español auténtico así que la idea de este video es explicarte qué son los, it los italianismos qué palabras son y también eh, enlistarte una serie de palabras que se suelen usar en el mundo de habla hispana este video surgió ya que en este momento me encuentro eh, aquí detrás podrán ver el lago de Como que es un lugar magnífico te lo recomiendo si nunca has estado en esta parte del mundo muy recomendable venir a esta parte del norte de Italia Así que encontrándome yo aquí en Italia aprendiendo idiomas como tú, viajando como muchos de ustedes pues me di cuenta de que hay muchas palabras de origen italiano o palabras italianas que se emplean en español que se emplean, que son empleadas por los hispanohablantes en el mundo de habla hispana como si fueran palabras eh, cotidianas. Bueno. Este es el objetivo de hoy, eh, también realicé un video en vivo preguntándote si te, si te interesaba este tema, así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron allí en vivo esta tarde y que respondieron positivamente a esta curiosidad. También, antes de empezar, antes de empezar quiero recordarte que he realizado otros videos sobre extranjerismos porque los italianismos son ante todo extranjerismos es decir, son vocablos de otro idioma que se emplean en otro idioma, en otra lengua. He realizado un video sobre anglicismos que son aquellas palabras en inglés o de origen anglosajón que se emplean en el español también galicismos que son las palabras eh, de origen francés que se emplean en el español así que el video de hoy es para hablarte de los italianismos que son estos vocablos de origen italiano sin más vamos a comenzar con la lección de hoy bueno en primer lugar como te había como lo había comentado hace un momento los italianismos forman parte de este gran grupo de extranjerismos que son vocablos que provienen de otras lenguas o de una lengua extranjera. Los italianismos particularmente son vocablos o giros es decir, palabras de la lengua italiana que se emplean en este caso en otro idioma específicamente para nuestro caso que se emplean en el español en el español real, en el español de cada día. Así que este es a grandes líneas y de manera muy precisa el significado de italianismos. Ahora, quiero a continuación presentarte algunas palabras, algunos italianismos, como ejemplo, para que puedas eh, darte cuenta de manera eh, ilustrativa ¿Cuáles son estas palabras? Bueno, creo que la primera es la que yo personalmente suelo utilizar mucho y estoy seguro, segurísimo, que muchos, pero muchos hispanohablantes la emplean, incluso tú, hispanohablantes nativos, no nativos, profesores, eh, estudiantes, académicos, intelectuales, políticos, todas las personas emplean esta palabra. Es chao. Es una manera de despedirse. Si quieres saber eh, más maneras de, de despedirse en español, te invito a ver mi video. Puedes darle clic allí o debajo, mi video sobre maneras de despedirse, distintas formas de despedirse en español. También vas a poder encontrar en el canal de YouTube videos eh, de un video de formas de saludar en español. Así que. Eh, esta forma, este saludo, esta manera de despedirse es un italianismo es decir chao en el mundo de habla hispana se puede decir chao con la o o con la u chao algunos países suelen emplear con la u quiere decir adiós o hasta luego así que en español puedes decir adiós hasta luego o Utilizar, como muchos hispanohablantes, la palabra chao. Es muy común, es muy aceptada esta palabra, así que pierde cuidado si escuchas a alguien decir al momento de salir de algún lugar, al momento de despedirse, decir chao o chau Siguiente palabra, capo. Capo quiere decir jefe. Capo se refiere a la cabeza a la persona más importante tal vez dentro de un grupo de una organización que es el encargado eh, de hacer las cosas de mandar de dar las órdenes o de administrar algo esa persona se le puede decir eh, capo muchos hispanohablantes emplean esta palabra eh, para referirse al jefe o a la persona eh, al líder, a la persona que es la cabeza de un grupo, de una organización. Siguiente ejemplo, birra. Birra quiere decir cerveza. En algunos países eh, de América, países hispanohablantes, muchas personas suelen decir o suelen llamar a esta bebida alcohólica a la cerveza la suelen llamar birra. Por ejemplo, eh, personalmente la he escuchado en Centroamérica, en algunos países, en Argentina, en Uruguay, muchas personas suelen llamar a la cerveza birra. Cuando se encuentran en un bar, entre amigos o en distintas situaciones, se refieren a esta bebida como birra, que es un italianismo muy aceptado y también muy difundido. Otra palabra es amore, amore quiere decir exactamente amor en italiano y se suele emplear como una manera de llamar a la pareja o a la persona que nos interesa o a la persona eh, por quien sentimos algo, una manera, un modo de llamar amore o también para referirnos a un sentimiento, ¿no? en este caso al amor, amore. Siguiente palabra, laburo o laboro, quiere decir empleo o trabajo, también en muchos países de América o de América del Sur específicamente suelen referirse al trabajo, al empleo como laburo o laboro. Pesto, pesto quiere decir, se refiere a un tipo de salsa, es un tipo de salsa eh, que se suele agregar a la, a la pasta es de color verde y que proviene de una zona específica de Italia así que no existe una traducción en español por lo que se suele emplear esta palabra tal cual como en italiano pesto para referirse a este tipo de salsa también se suele emplear la palabra salute para referirse a la salud como por ejemplo el momento de brindar o de realizar un brindis se dice salute, así que también es una palabra que se suele emplear muy a menudo por muchos hispanohablantes y te la presento para que la conozcas, para que sepas que se suele decir salute. Eh, otras palabras que también son italianismos muy difundidos son aquellas palabras que tienen que ver, al igual que la palabra pesto, con la cocina o con la culinaria, eh, con algo muy específico que no se puede traducir y que por este motivo eh, se, se emplea en el mundo de habla hispana. Así que, por ejemplo, te presento algunas, capuchino, es un tipo de café, latte, para referirse a la leche o algo que contenga leche. ¿Me explico? Chocolate, latte, chocolate con latte, café, late, etcétera. Así que en muchos negocios, digamos, en muchos locales comerciales, cafeterías, bares, eh, lugares públicos y muchas personas eh, de distintos lugares de habla hispana suelen llamar a estos a estos productos o a estas bebidas tal cual como en italiano cappuccino, latte, eh, macchiato para otro tipo de café, eh, mocha, etcétera Así que todas estas palabras se suelen escribir como en italiano y se usan tal cual en el mundo de habla hispana, se entiende sin ningún problema así que pierde cuidado, esto sucede también con otros idiomas no es algo exclusivo del español así que los italianismos eh, también suelen ocurrir no se suelen eh, son palabras italianas que se suelen ser importadas no solo al español sino a otros idiomas como el inglés el francés el ruso el alemán el árabe etcétera otra palabra para terminar es gelato que se refiere también al helado que forma parte de estas palabras a, que tiene que ver con, con comida con la culinaria y la palabra góndola que se refiere a estantes de un mercado de una tienda bueno estas son algunas palabras ya que los italianismos son muchos más algunas palabras han sido modificadas eh, han sido un poco hispanizadas digamos así o españolizadas para poder eh, hacerlas más fácil, ¿no? más amigables fonéticamente, sin embargo todas son italianismos ya que tienen un origen eh, en la lengua italiana. ¿no? Bueno, eh, si conoces otros italianismos cuéntame debajo tal vez en tu idioma materno o en tu primer idioma existen también algunos italianismos, escribe debajo, escribe por favor si existen estos italianismos, tal vez otros, déjame saber debajo. Eh, también quiero decirles que no te preocupes por los extranjerismos. Sobre esto puede haber un debate, ya que existen palabras equivalentes en español en algunos casos, en algunos casos no. Lo más importante y que quiero que te lleves de este video es que el español real... Es ese español que está lleno de frases, expresiones, refranes, extranjerismos, anglicismos, italianismos, galicismos, malas palabras y muchos giros y modismos que enriquecen esta lengua. Y mientras más cómodo te sientas y mientras conozcas todos, estas, todos estos detalles, todas estas características, te vas a apoderar del español real y vas a poder expresarte, comunicarte de una manera más auténtica y natural, con confianza y sin estrés. Así que a usar extranjerismos, si es el caso, es muy importante que sepas qué son, cuáles son y que los emplees de una manera natural que te permita comunicarte en español, en español real. Quiero recordarte que tengo otros dos videos sobre extranjerismos uno sobre anglicismos que son aquellas palabras que provienen del inglés sobre galicismos aquellas que derivan del francés así que vas a poder encontrar aquí tal vez voy a dejar el... no tal vez lo voy a dejar aquí eh, los enlaces debajo donde lo encuentres así que vas a poder encontrar estos videos te recomiendo que los veas ya que de este modo vas a ampliar tu vocabulario y tus conocimientos del español real vas a poder conocer estas palabras que son claves y que te pueden ayudar a comunicarte eh, de una manera eh, efectiva y vas a sonar más como un hispanohablante nativo sin más te saludo eh, por último, suscríbete aquí al canal de YouTube de Español Real, ya que en el canal comparto todos los videos. Este video voy a compartirlo eh, en el canal de YouTube posteriormente. Ahora aquí está, estoy en vivo, eh, aquí en, en Facebook. Así que también dale me gusta a la página, sígueme en Facebook, activa, la campanita en el canal de Youtube las notificaciones en Facebook esto es muy pero muy importante ya que de este modo vas a estar al tanto de cada nueva publicación no te vas a perder ninguna clase gratuita en vivo o una publicación nueva de cada semana sin más te saludo espero que tengas un buen inicio de mes un buen inicio de semana y nos vemos en un próximo Episodio en español real. Cuídate y saludos, Ñe. Chao. Chao, chao. Hasta luego.